P9000. Realmente esta es una cámara para aviturismo, pero la estamos probando para ver qué tal funciona y cómo va, cómo trabaja y qué tal son sus fotos. Entonces pues viene la intro y comenzamos. Esta parte está grabada con Randy con originalmente para que vean y aprecien el sonido ¿Cómo están? Sí. Eh, hoy ya les tuvimos aprovechado la Nikon de 1000 Bueno, es la Nikon Coolpix 9000 En realidad está muy práctica, como lo pueden ver en estos momentos Y aquí les estar dejando cómo se ve pulgadas, entonces se va a ver así y vamos a prenderla tiene un botón de encendido en la parte de acá entonces podemos eh, girar la pantalla, obviamente eh, si eres bloguero pues podrás grabarte en esta forma, obtener otra cámara así obviamente con un trípode. Eh, la cámara tiene 83x zooms y eh, 2000 de eh, distancia, eso sea, es un lente 24 2000 y pues eh, tiene lo que es GPS. Tiene lo que es la función de GPS, tiene wifi, tiene 25 pasos de equilibrio eh, y tiene lo que es importante el flash, tiene un buen micrófono que lo habrían escuchado en el intro y esperemos pues hayan escuchado bien porque estamos grabando esta parte de después. Muy bien. Eh, tiene conectividad Wi-Fi. Este es el total, el largo el lente total. Puede ser sacado totalmente. Esta cámara nos sirve exactamente pues, para tomar fotos a la luna, para pájaros, en fin, como dice su palabra, habiturismo. En esa parte te dejaré varias fotos para que lo veas. Dentro de ellas bajan varios pajaritos y la luna para que veas por defecto cómo se ve tomada exactamente con esta cámara. Y tiene la función de Wi-Fi y NFC, es decir que si tú tomas tus fotos, grabas tus videos para tus historias de redes sociales, puedas, podrás, podrás subir a tus redes sociales instantáneamente. Y eh, lo importante es que, pues bueno, tiene su conector HDMI y de carga USB y pues no tiene en realidad nada más, no es como que le puedas poner un micrófono estéreo aparte o conectarlo con algún tipo de adaptador como lo vemos en otras marcas pero haciéndolo así es una cámara muy práctica y en realidad si no te molesta el peso pues lo podrás llevar ya que pesa eh, un precio promedio de entre dos cámaras Nikon de 3.200 aún así sería una cámara bastante lineal dentro del mercado eh, cabe recalcar que tiene esta función para hacer zoom desde aquí y regresar el zoom ¿no? tiene el de encuadre entonces nos ayuda a encuadrar la pantalla como es tiene una tecnología eh, realmente no recuerdo como es pero al momento de que tú pones tu ojo aquí la, la pantalla se va a apagar igualmente al aplastar este botón y podrás tomar las fotos directamente desde el visor. El visor no cubre el campo total de la visualidad de la cámara, ya que pues para eso aquí tenemos el cuadradito que es lo que cubre el visor. ¿no? Otra de las funciones es el botón de grabación, ahorita lo vamos a ver, un video de grabado en la noche sin, eh, realmente, sin luz y otros videos eh, grabados con luz indirecta de un foco. ¿No? Entonces, ahorita vamos a pasar a ver. Y para que aprecien eh, la calidad de lente, realmente el EDF es un lente muy bueno. Temas de durabilidad de la batería, no sabría decirles, ya que no la he ocupado todo el día. Pero eh, sería genial pues probarlo todo un día. no Ahora vamos a ver cómo se ve. Ahora, hola amigas hola. Ahí se ve bien y estoy agotando, estoy agotando, espero que estoy se escuchen, la que esto es yo, y de la imagen y nada, y los colores se ven muy bien, no sé qué opinan ustedes, ahí está, y ahí estoy, que se todo, y de la pequeña cámara bueno, no pequeña, de la cámara con Coolpix 9000 P9000, y espero que les guste, dejen un comentario y ver qué tal qué otra cámara más les gustaría en el próximo video vamos a ver de todos los beneficios de sea tener una cámara de este tamaño o tener una cámara de lentes intercambiables o con la que estamos grabando entonces espero que les guste, dejen su mensaje su suscripción no les cuesta nada y nos vemos en otro video este like y nos vemos en Era, por cierto, vamos a sortear una cámara tipo GoPro y el sorteo vamos a dejarlo en mi cuenta de Instagram a ver cómo nos va. Obviamente este sorteo solo será disponible para Ecuador actualmente por la pandemia, pero estará chido. Nos vemos.